Hola familia, regresamos con el sexto video de esta serie de tutoriales básicos sobre UPEX LAN. Sí, el sexto. El día de hoy vamos a hablar sobre la tabla de líderes de diferentes eventos, algo así, y vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Uh, esto es, oh, de visitas. TM, uno de los jugadores más grandes del juego, lo conocí en Las Vegas. Uh, el día de hoy lo han visitado 994 veces. Imagínense, vamos a poner un promedio, familia, de 294 y que cobre 20 UPEX por visita en todas sus propiedades. Es el promedio. Vamos a poner eso. Solamente el día de hoy, hasta ahorita, si el promedio de cada visita es de 20 UPEX, ya se ha llevado 19,880 UPEX. Es lo que se ha llevado el tiempo. Por esas 994 visitas. Normalmente es el que más uh, visitas se lleva. Luego está Abdullah. Tisstisk. También este no lo conocí, pero lo vi allá en Las Vegas. En el evento. El Oyo Doyle, Doyle. Esto. Si les interesa saber quién, uh, quién ha recibido las más visitas en, en este día. Lo pueden averiguar. Si quieren ver la última semana, pongámosle. 6,527 y vean esto, 6,527 por 20, mil 130, 130, UPEX. Si el promedio fue de 20 UPEX por visita, mil 130, 130, UPEX a la semana. Es lo que casi lo que me ganaría yo en, en tres semanas, familia. Nada más en mis ingresos mensuales. De mis propiedades los que son dueños de propiedades digo los que son dueños de negocios van a tener muchas visitas porque si mal no recuerdo para poder comprar un explorador un nfl de jet tiene uno que visitar esa propiedad ay miren otro mafioso aquí 279 visitas nada mal nada mal aquí ando representando al al barrio si vemos el último mes, <ríe> quieren ver cuánto cuánto se ha ganado el TM en un mes en visitas. Si sí, el promedio es de 20 UPEX, 759 mil UPEX, familia. Colecciones completadas. El BT Hockey 288. Green Turtle 285 no, yo aquí no llego ni a una 250 ahora sí realmente con los swaps ya no se puede tener tantas ya no van a poder tener todas las colecciones muchos jugadores, van a tener que comprarlas unos miembros del barrio, tenían 240 y tantas creo oh, los referidos, ah miren este DeFi, ha ah, referido mil, dos 2000 mil jugadores, interesante no sabía yo de esto familia ya vieron lo que acabo de prender. El logo 263. Ah, ¿Quién conozco por acá? DJ Shorts. Este sí lo conozco. No, no, no conozco a nadie más. Interesante. No sabía yo de esta opción. Ah, miren aquí. Los tesoros. La persona que ha encontrado más tesoros. Creo que se llama Juju. Muy buen cazador que empezó en Brooklyn también. Green Turtle, con Coin Anarchy, este es en Chicago. Jesús, también está en Chicago. Oh, ¿Quién más conozco por acá? Beaker, buen cazador en Chicago. Zebras, miren nada más. Aquí tenemos a Zebras en los primeros 50. Muy bien, muy bien. El Happy Fly, miren el Happy Fly apenas empezó a buscar tesoros y es uno de los mejores. Miren a este... Uh, ahorita le voy a mandar una, una captura de relevo. ¿Contarán los estándares también? Ahorita le voy a mandar una captura para para hacerle burla al relevo LAN. Es decir, no sabía yo esto de ti. Ah, oh, aquí estoy. Los UPEX. ¿Quién ha ganado más UPEX? Por ejemplo, Mosycheck. La semana pasada. Ahora, ¿por qué Mosycheck tiene esta cantidad? Porque recuerden que tiene su negocio del Experts Exchange. Entonces tenemos que depositarle nuestros UPEX a él para poder uh, rentar Sparks. Por eso él es el número uno. Pero en sí, si no tomamos a Morsi Jack en cuenta, Abdullah, la última semana, familia, la última semana se llevó 8 millones de UPEX. Ahora los compró o solamente es de sus rentas? Quién sabe? O sus ingresos mensuales por sus propiedades. Ahí sí, no sé. Pero miren, todo esto lo que se llevan en una semana. Medio millón de UPEX. Un día, familia. Un día no hay que tener envidia. A seguirle hacia adelante y echarle ganas, familia. ¿Ok? Pero si son buenos para cazar tesoros. No sé si aquí veamos a cebras o a Miss Money. Miss Money le fue buenísimo hace dos semanas. Aquí está esto. Ahora vamos a ver los... Los intercambios, las ventas. Este ha vendido 175 propiedades en la última semana. Morse check 93. ¿Por qué? Así depositamos dinero en el exchange. Tenemos que comprar una propiedad. ¿Quién más? ¿Quién más? El DC. No, aquí nunca voy a llegar yo. No soy bueno para eso. Ah, entonces, para esto sirve este. Este tablero de, de líderes. Para ver quiénes son los primeros lugares en, en el juego. ¿ok? Entonces de eso se trata esta sección. Espero que les sirva, que les ayude. Ok familia, muchísimas gracias por ver este video, por acompañarme. Espero que se hayan divertido un poquito. Ahorita voy a tomar la captura del, del chapulín. Uh, para reclamarle, para decirle que ya me está alcanzando. Y a Relévolan también. No sabía que buscaba tantos tesoros. Bueno familia... Que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.